A la entrevista y bien formal, porque hay gente que es capaz de ir camiseta de tirantes sabes? Yeah. <ríe> porque ¿Y porque ya, porque no la... estaría bien, a ver, no, no estaría bien porque estás dando mala imagen de ti. Entonces, vete con una camisa, un vaquero, vete bien, porque la presencia es lo que dice mucho de ti, porque hago lo que me gusta, la motivación, sí y la verdad que hacerlo con ganas siempre esto es importante sí no. porque si coges un trabajo que no te gusta para qué estás trabajando que te interese trabajar no solamente porque se te acabe el paro sino para toda la vida hasta que te jubiles muy bien claro para que vean no es lo que, que estás realmente necesitas y que... lo primero esa... es empleo sí. y si claro, no encuentras empleo los... ya está la ayuda del paro hasta que encuentres empleo, no al revés. ¿Quién se anima? O sea, háblame de ti. ¿Qué, ¿Qué pensáis que quiero saber yo de vosotros? Si tenéis un perro, si sois sí, un no. A ver si tienes títulos, si tienes estudios, experiencia. Si has vale. trabajado alguna vez. ¿Y tú qué querías? Experiencia tengo, pues tengo siete años de experiencia. Me Quiero trabajar de camarera, ¿sabes? Eh, los estudios tengo, por ejemplo, la ESO. Vengo de madreco pero llevo aquí en España pues, 17 años. Si pues yo te ofrezco pues un trabajo de cocina, ¿qué mm. características tienes que podrían encajar con este puesto? Tengo manejo con los cuchillos, eh, soy limpia, ordenada, sé cocinar. Depende de que a la, llegar a la nave nodriza, tenéis que elegir el material más importante para llevarlo, dejando atrás lo menos importante. El orden sería, primero el oxígeno, segundo el agua y tercero la radio. Con eso ya sobrevives este es si Vale, es vale entonces estáis, estáis de acuerdo. acuerdo, ¿no? Vale, lo que no querría sería dos pistolas calibre 45. 14. Que no valen para nada. 20 metros de soga de nylon cualquier y te lo puedo decir en cualquier trabajo que en todos los trabajos te van a pedir que no te nunca te quedes quieta porque a la misma que te quedas quieta es como que se piensan que no tienes interés en trabajar que te aburres o que te cansas o que no tienes ganas de trabajar y mis dos compañeros están escaqueando dos opciones o se lo digo al encargado de que ponga un poco de orden que no es justo que yo me esté comiendo todo el trabajo o me callo sigo haciendo el trabajo y ya se dará cuenta el jefe y el encargado de que están escaqueando o cojo yo amablemente y les digo mmm, por favor no voy a ser yo no voy a hacer yo todo el trabajo o sea que acepta mi trabajo porque no me lo va a comer yo todo vosotros también estáis aquí os pagan también para trabajar igual que a mí así que y regañan por algo que no que creéis que no ha sido de todo culpa vuestra, pero el jefe os está echando una bronca en plan pero ¿quién ha roto esto? es que habéis sido vosotros, tal, no sé qué, pero en el fondo no habéis sido, ¿Qué? ¿Cómo, ¿cómo le contestaríais? Con educación y amabilidad, ya que es tu, super, tu superior, ¿vale? Decirle que tú no has sido... Conocía a nuestra empresa antes de ver la oferta y la opción es sí. es una empresa que me interesa, sería un honor trabajar con ustedes o miré ayer la página web un poco para informarme. ¿Habéis aprendido, Andrea? Que lo importante de esto es la reflexión ¿no? que se puede tener. Claro, y coger práctica con saber qué cosas tienes que responder de cara a una entrevista, ¿sabes? Simplemente pues ten, para que te sea más claro cuando llegues a una entrevista qué cosas tienes que decir y qué cosas le va a gustar a la empresa que tú digas.